...3, región de Maule, Jico 2, Sagrada Familia 2. Nos cuentan eh, de percepción también en Villa del Mar, ¿eh? en Villa del Mar, en Yuyo, la costa de la región de Valparaíso... ...pero eh, no tenemos información respecto a la intensidad que ha alcanzado eh, en la escalada de Mercalli. No hay reportes en eh, Mercalli desde esa zona eh, del país, por lo menos lo que cita Onemi a esta hora de la madrugada. Esto es, 2 de la mañana con eh, 14 minutos, dejamos la información del sismo hasta ahí... Y bueno, por supuesto, usted sabe que puede contar con nosotros a través del 800-810-810 y nuestro WhatsApp, el más 5699-207-888. Calma y relaja tu mente con Biosen, medicamento que ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos del sueño. Encuéntralo en farmacias Cruz Verde, NOP, Salco Berant y Aumá con solo un clic, transforma tu vida con ofertas inteligentes en compra web. Limpia ventanales, el robot K-Clean, antes, 299.990 pesos, ahora, 139.990, un 53% de descuento. Audífonos k Pro 5, wireless Bluetooth, antes, 39.990, ahora, 19.990 pesos, un 50% de descuento. Aspiradora robot K-Minator. Antes 239.990, ahora 129.990 pesos, un 45% de descuento. Encuentra estas ofertas y muchas más, visita compraweb.cl En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, junto a nosotros ya para tomarnos la vida con psicología. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido tanto tiempo, gusto de saludarte. Hola, muy bien, muy bien. Qué bueno. Oiga, ¿se escucha bien? Sí, ¿Todo perfecto. ¿Escuchamos perfecto? ¿Y tú? Sí, escucho mi voz. Ah, te estáis escuchando rebotado de nuevo, por las, por las rechupallas. A ver si te mando el, el link. Pero bueno, a ver, déjame ver si algo acá, algo alguna magia. Si no, te mando el link para que lo abras por el teléfono, Claudio, ¿ah? ¿eh? Ya, muy Te lo voy a mandar de inmediato Oye, pero mientras tanto voy a invitar a nuestros eh, auditores sí. Para que se comuniquen con BioBio Bio, La Radio ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil para sus eh, consultas A través del más 5699-207888 Más 5699-207888 que es eh, nuestro WhatsApp Ahí le enviamos el link a Claudio para que se conecte por el... Conecte el audio vía aparte. Ahí me cuenta si le resulta o no, don Claudio. ¿eh? Por ahí tendría que conectar ya. Usted me, usted me dice, Willy, si le resulta. Sí, le va a resultar. Yo lo espero, nomás no se me preocupe, Clauditos. Ahí está viendo la interfaz. Perfecto. Ya, dos de la mañana con 17 minutos. Vamos a conversar de cómo manejar la sobrecarga informativa eh, en casos de crisis. Cómo sobrellevar eh, cuadros de estrés. Eh, Digámoslo de manera que sean eh, cuadros de muchísimo estrés. Los vamos a estar, eh, por supuesto, eh, llevando eh, como tema. ¿Cómo llevarlo desde el punto de vista psicológico? ¿Ah? Eh, ¿Cómo lo vamos a llevar de, desde el punto de vista de la contención? Eh, cuadros de estrés como, por ejemplo... Ya en el caso extremo una guerra, ¿no? Pero pongámonos... En, en un... Eh, ¿Alguna vez lo conversamos respecto al, a la pandemia? ¿Te acuerdas, eh, estimado Claudio? Ahora sí te tengo vía, vía audio. ¿Cómo te va? Eh, muy bien, muy bien. He escuchado todo lo que decías, solo que yo me escuchaba doble, ¿no? entonces sí. ya escucharme una pura vez ya es más que suficiente, escucharme doble ya es <risa> demasiado. Bueno, cuéntanos un poquitito cómo, cómo, llevar, a cabo, o cómo llevar a cabo esta contención Principalmente, por ejemplo, hablemos del rol de los padres hacia los niños que, por ejemplo, puedan tener miedo de volver por el contexto. No, no sea, sé, ¿eh? porque muchas veces los niños no cachan mucho, pero sí puede que los papás les transmitan el miedo eh, en el asunto, por ejemplo, de la guerra. Eh, los niños, estábamos viendo niños que incluso eh, construían bombas Molotov. Eh, eh, eh, eh, con sus familiares mira, tengo otra interrupción, Claudio discúlpame, pero tenemos que ir con uno sí, de nuestros auditores sí. eh, vamos con Erasmo desde la comuna de la Florida hola Erasmo, buenos días hola, buena, buenos días cuéntanos, Erasmo ¿qué ocurre? Mira, es de la comuna del Bosque ya. Eh, ah, de la, la comuna de... del Bosque, cuéntanos claro. mira, lo que pasa es que recién con el tema del sismo que hubo recién ¿Sí? se rompió una matriz de agua acá en la comuna del Bosque producto de del de sismo de... se rompió una matriz Sí, producto del sismo. Eh, estuve revisando yo las cámaras que tenemos en la casa. Ya. Y en mucha agua que está corriendo. Hemos intentado conectar, llamar a agua andina y no, no pasa nada, no contesta nadie del número de emergencia. A ver, eh, eh, puedes reiterar. Eh, esto es la comuna del Bosque. A Hay ver, comuna del Bosque, para el 34 de Gran Avenida. Puedes eh, darnos la la calle? la, la, las calles exactas. La calle exacta es Capitán Ábalos con Diego W. Urrutia. Capitán Ábalos con... Diego W. Urrutia. Diego... doble Urrutia. Urrutia. Perfecto. Exacto. A ver, ¿esta matriz eh, se habría roto producto del movimiento telúrico? Sí, sí. Nosotros empezamos a sentir un ruido, empezamos a revisar las cámaras y fue producto, sí. Oye, ¿nos ah, puedes mandar imágenes apenas ¿Puedes, estimado Erasmo, al WhatsApp de la radio? ¿Las imágenes sí, de las yo. cámaras? Sí, yo la envío... Para poderlas proyectar por Vivo TV también. Sí, sí, yo voy a salir a la calle y la envío las imágenes que hay aquí al frente de mi casa. Sí, ¿no? Y de la, y de la cámara de vigilancia, ¿se puedes también ahí? Mandarnos un pantallazo para, para poder verlo, ¿ah? ¿eh? Ojalá desde el momento, a ver si quedó registrado el momento del temblor también, pues, ¿ah? ¿eh? Ya pues. Oye, éramos eh, eh, ¿cuánta es la cantidad de agua? Estamos hablando de que se están viendo afectadas las casas. Eh, sí, bajó un poco el, la presión de agua en las casas. ¿Ya? Entonces. Pero con el hecho, ingreso del padres... agua a las casas, ¿no? ¿No hay peligro de anegamiento, por ejemplo? No, no, no, ya. está todo por la vereda. Pero, de hecho, a ver, mira, yo acabo de dar el agua en la casa y no tenemos agua. Se les cortó no? el agua, definitivamente. Sí, sí, se nos cortó el agua, no tenemos agua. Mejor corte de agua. Eh... No, no tenemos agua, nada. ¿no? Vamos a hacer la, de... la el, el, el requerimiento también tanto a Aguas Sandiras también a, y a la Oficina Nacional de Emergencias también para eh, eh, revisar si esto de, definitivamente, definitivamente se habría eh, debido efectivamente o tenía problemas previos en la matriz, porque eh, aquí estamos hablando de que ya habría una afectación a personas en caso de que esto haya sido producto del CIPO. ¿eh? Y claro, por lo mismo mira, le vamos a hacer la, el requerimiento a la ONEMI. ¿Mm? Claro, mira, yo me estoy acercando acá, voy a... Y claro, es una matriz de agua, de hecho aquí, si yo voy a colocar el teléfono y uh -huh. se escucha cuando cae el agua, mira. A ver. Se escuchan es el bastante, agua? Va, es un riachuelo eso, es un, es un curso de agua, es un canal. Sí, sí. Similar el este sonido. Bien. Oye, Eramo, te voy a pedir, por favor, imperiosamente, que nos puedas enviar imágenes también de esto. Si grabas un videito de 30 segundos y nos, nos lo envías a, al WhatsApp de la radio. Exacto. Yo lo voy a enviar la dirección. El... Sí. Tenemos, de hecho, la dirección Diego W. Rupia, esquina Capitán Ábalos en la comuna de El Bosque. Correcto. Perfecto. Exacto. Paradero 34 de Gran Avenida. Paradero 34 de Gran Avenida. A ver, vamos, El Bosque. Esperamos un poquito. Vamos a agregar esto. Paradero 34 de Gran Avenida... Comuna de El Bosque. Eh, perfecto, eh, ¿Sí? estimado Erasmo, te queremos agradecer muchísimo el reporte que nos realizas a esta hora y estamos actualizando. Tú nos puedes llamar de manera gratis a la radio y también por el WhatsApp, dale. Ya pues. Espero ¿Sí? las imágenes también para que podamos graficar más o menos qué es lo que está pasando por allá. ¿Mm? Ya pues. ok. Que te vaya muy bien, Erasmo. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Muy bien, eh, 2 de la mañana con 23 minutos, ahora sí Claudio, volvemos contigo eh, para seguir hablando de psicología la, la pregunta ya está en la mesa, así que te la dejamos ahí para que puedas saludar también a nuestros auditores Bien, estamos hablando de muchas cosas que van sucediendo, la vuelta a clases, eh, los temores de los padres que pueden tramitar a los niños eh, Algunos niños todavía quedan con temores, digo algunos porque todavía tienen algunos algunos ...niños, jóvenes que eh, sienten el deseo de volver... ...hoy día atendía a una joven que va a segundo año de universidad... Uh -huh. ...y todo el primer año de la universidad fue online... ...así que tiene temor eh, de volver porque no los conoce... No, ...no tiene mucha claridad de quiénes son... ...aunque está el deseo imperioso de querer estar, estar presente... ...pero eh, se mezclan eh, esa combinación de tener que salir y exponerse a algo, algo nuevo... ...quizás ni siquiera está pensando tanto en la pandemia... Pero el cómo adaptarse El cómo sentir que eh, Fue un año en donde no aprendió nada Decía ella el día. Eh, es decir hay una serie de puntos en contra Que, eh, que tiene uno para enfrentar la realidad A propósito de la guerra Del temblor ahora claro. Es decir, siempre hay cosas que eh, Activan un poco el temor y, y seguimos pandemia Siguen falleciendo personas Entonces el temor siempre anda dando vuelta mm. Sin embargo creo que esta vuelta eh, a la realidad, a esta nueva realidad o esta realidad aparente o momentánea, no tenemos idea cómo es, eh, está generando, eh, por un lado, bastante beneficio, ya que eh, tenemos cierta claridad de cómo cuidarnos. Tenemos claridad también que si tenemos vacunas eh, hay muchas posibilidades de sobrevivir o no morirnos. Entonces, ahí uno empieza a apoyarse un poco en, en tomar todas las medidas que ya las sabemos. ...para poder sentir que podemos compartir con otros... ...y eso ya es muy enriquecedor... ...la, la familia se está juntando... Y, y ...los jóvenes se están juntando, agrupando un poco... ...lo que a, hasta hace seis meses era horrible... ...que los jóvenes se juntaran en fiestas... ...ahora eso pasa a ser algo más positivo... ...entonces cómo te cambia toda la percepción del mundo... ...es decir, lo que era muy bueno pasó a ser terrible... ...y lo que es terrible ahora... Otra ...empieza a ser un poquito más, más positivo... Esos vaivenes nos desestabilizan, nos generan también tensión, nos generan angustia, ansiedad. Porque el, el, el piso se nos mueve a cada rato. Lo que es bueno pasa a ser malo o viceversa. Oye, eh, Claudio, eh, pero... A ver, aquí hay también un manejo eh, de cómo sobrellevar la cantidad de información. Porque, por ejemplo, ya me están mandando que... A ver, por ejemplo esto, po. lo que pasó con el temblor hace un rato, y te lo, lo vamos a conversar bien apegado a, a la tierra. Justo el día 3 de marzo se cumplen, y lo voy a decir así porque estaba discutiendo eh, eh, respecto a que... ¿Para qué decir que el año 85 un día como hoy hubo un terremoto? Porque eso genera alarma innecesaria. Yo en ese aspecto soy súper responsable, entonces a varias personas les estaba diciendo lo mismo. Bueno, ha eh, pegado eso, porque se imaginan yo, de, cuando estábamos, además el temblor de hace un rato nos pilló al aire, se imaginan que hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Un día sí. como hoy, hace cuántos años, eso lo genera alarma. Pero ¿qué pasa con estas personas que insistían, por ejemplo, con que yo dijera eso al aire, eh, que, y que en el fondo eh, muchos se eh, van a, ay, que hoy día es el día, que la cuestión... Eso también hay que tener mucho cuidado y hay que manejarlo muy bien de manera psicológica también. Hay que tener psicología para manejar el tema de la sobrecarga de información que finalmente resulta muchas veces ser agorera, alarmista y muchas veces falsa. Sí, eh, estaba leyendo algo durante a propósito de esto que estamos conversando, uh -huh. cómo eh, uno tiene que reconocer si está entre comillas sano o estable emocionalmente o no tan o, o no tan estable eh, precisamente por lo que tú dices porque si siento que me genera pánico siento me siento insegura insegura al ver las noticias eh, al sentir el temblor que siento que ahora sí puede quedar la escoba que, que... Pero... en esos casos eh, tengo que tener cierta claridad para decir quizás soy muy sensible a lo que está sucediendo uh -huh. y cada vez que sucede algo extraño ...tiendo a asociar hechos que son negativos... Claro. ...que terminan generándome más angustia y más ansiedad... ...y eso y hay que saberlo controlar... ...y a una, a una sensación de mayor inestabilidad... ...y mayor, eh, y, y, o, y, o mayor descontrol... Sí, ...y sí. cuando siento miedo... Eh, ...empiezo a, a como a, a patalear, a desesperarme... ...como cuando alguien se está ahogando en el mar... ...y llega alguien a salvarlo y terminan los dos ahogados... ...entonces el que está con temblor... Empiezo, ah, sí, es que también pasó hace seis años y, y empiezo ni siquiera con el afán de sembrar pánico claro, Sino que me empiezo a ahogar Y en ese ahogo eh, agarro a otros también Claro, es como, es eh, lo que pasa El, el, el alarma y el, el pánico innecesario eh, Oye, eh, Claudio, eh, para salir de ahí Porque a, a todo esto eh, hay un, un tema también eh, ...de informarse ¿ah? por medios oficiales... ...y no creer en estos canales de YouTube... ...que, que hacen anuncios de que el mundo... Que ...lo que conversábamos ayer con las profecías... ...con, con Agustino y Arzún. ...aquí hay un tema también del manejo... Eh, de, de, ...de un automanejo... ...no tan solo aplicarlo al resto... ...de un automanejo, de calmarse... ...como decía ese efecto de audio que poníamos nosotros... ...de repente cal, eh, cal, calma, calma decía... ...una cosa así, calmate, calmate... ...porque en el fondo... Sabemos que Chile es un país donde tiembla todos los días, más fuerte o, o más despacio, pero tiembla todos los días, y Chile es un país sísmico, ¿no? Mm. Entonces hay que tener también... Bueno, ahí... y si no fuera sísmico habrían siempre eh, asesinatos, narcotráfico, eh, choques, eh, de todo. Es decir, claro. siempre va a pasar algo por aquí o por allá, eh, en mayor o menor medida. Eh, ahora también... Eh, tiene que ver toda la mezcla de cómo se comporta la sociedad, porque uno ve la televisión de la mañana y están toda la mañana y todo mostrando lo más terrible de, de la guerra, mostrando lo más terrible del, del asesinato. Y, y, y de repente uno queda sufriendo y se engancha y, y, y va cayendo y va quedando atrapado y va mostrando otros casos y otros casos y otros casos. Y, y por eso digo: es decir, si uno está más o menos sanito, digamos, o estable por lo menos, uno cambia el canal. Exacto. Uno trata de no creer. O, o si es cierto, qué pena por los que están sufriendo y a lo mejor eh, mi labor es proteger a mi familia no contaminando con todo lo que está ahí o transmitiendo la información de una manera más suave, como tú dices, a fin de no de generar más conflicto porque eh, empezamos a caer en eso. Y, y los medios de comunicación en general también tienen eh, esa responsabilidad no tan responsable de ir mostrando y repetir el asesinato, o la muerte, o el balazo mm -hmm. y están cinco horas mostrando la misma escena y la misma escena Exacto. y la misma escena. Vamos, yo pues, soy súper enemigo, por ejemplo, de, y en este aspecto yo, bueno, no, no, yo hablo por la casa y no hablo por la casa el resto. ¿eh? Y, porque muchas veces los auditores nos escriben acá quejándose de un canal de televisión. ¡Oye, que la tele! ¿Qué que, que, que, que, que, que tengo que ir yo con la tele? <risa> yo no puedo hablar. Mm. Pero, eh, en, y tampoco voy a dar cátedra de periodismo, ni mucho menos. No es mi rol y, y, y creo que me falta mucho todavía para dar clase en la materia. Eh, en ese aspecto no, no, no, no, no podría hacerlo. Me siento incapaz para hacerlo. Y además, eh, éticamente, eh, eh, incapaz también. El tema es que, Claudio, en lo personal, muchas personas también nos mandan de repente fotos de muertos, de cuerpos, de membrados. Es obvio que eso yo no lo puedo mostrar por el canal de, por por o... O, o, ...o relatar lo que estoy viendo... ...y por qué no lo dice... ...porque primero tenemos que chequear la fuente... ...pero segundo... ¿cómo? No, ...no sé... ...bueno además hay un tema legal... ...por lo menos en Chile... ...que por ejemplo nos eh, impide mostrar rostros de, de menores... ...y también ese tipo de escenas... ...hay un código también de autorregulación... Eh, ...al respecto... ...pero... ...hay que también saber... ...que otros países... ...mucha información viene de otros países... ...muestran pero... ...qué te digo... cuánta cosa y es ahí donde chocamos, pues, con las visiones, eh, con los criterios que nos acusan de quizás, oiga, que usted no dice esto, es que no lo puedo decir porque no, no. Por lo menos también, editorialmente, es que, y bajo mi, que, mi percepción profesional, es que, yo no lo mostraría. Imagínate lo que, la, la embarra que quedaría si, si muestro una cosa, o, o relato una cosa como esa. Es que, eh, de repente, un, una palabra, una, un sugerir algo puede ser tan claro o más claro que mostrar una imagen. La imagen va a hacer mucho daño y nos va a confundir y enredar. Y, y yo creo que lo que dices tú es, es importante. Es decir, tenemos que informar, pero no generar pánico, no, eh, no generar confusión, eh, calmar. Los medios de comunicación son para calmar, para generar esperanza, para generar un espacio positivo, aunque eh, la guerra de los mundos, ¿te acuerdas? Eh, no, de, de Orwell. No. Entonces, de, de, de, de Orson Welles, hoy, sí. Y Eso entonces, fue terrible. Eh, todo lo que... Eh, entonces, eh, hay muchas cosas que, que pueden ser muy manejadas, pero para ser manejadas tiene que haber alguien que sea influenciable, sí. porque también es el otro punto. Es decir, eh, solo eh, me van a creer los que tienen esa capacidad de creerle a cualquiera. Dale, Entonces, dale. no es eh, culpa del chancho que da la frecha. Es decir, uno mostrará todas las cosas terribles, pero si yo quedo embobado viendo las noticias... Y creyendo, o creyendo los medios de comunicación, cualquiera sea, eh, informales, formales, y no logro desconectarme, eh, es porque algo me pasa. Y, y termino creyendo que el mundo es así. Y cuando claro que creo sí. que el mundo es así, ya no tengo herramientas para poder eh, superarlo o para poder generar un ambiente positivo, ni, ni siquiera en la familia. Sí. Y las discusiones familiares, es generalmente también un poco eso, es decir, no, pero es que eh, tú eres insensible ¿Cómo no te conmueves con eso? Y fíjate qué terrible, y mira cómo mataron a esa persona, y, y caen eso, en esos hechos escabrosos. Pero insisto, no es porque haya una mala voluntad, sino que cuando estamos muertos de miedo, tendemos a eh, arrancar o enfrentarnos, quedarnos paralizados, y, y en estos casos, eh, todo eso nos va nutriendo esa sensación de desamparo, y trato de buscar ayuda en otros, mostrando el dolor o lo terrible que me está pasando. Una persona depresiva un poco eso, estoy tan mal que si yo mira, me pasa esto, esto, otro, y se vienen lamentando, porque es una enfermedad. Claro. Pero que están cerca, algunos se van a enganchar y otros se van a alejar de una persona depresiva. Claro. Y un poco esto es lo mismo, es decir, eh, si yo doy ese tipo de noticias, siempre habrá alguien que se enganche. Sí. sí, ese es el tema. Oye, Claudio Cornejo, estamos conversando de psicología, cómo sobrellevarla. Eh, sobrecarga, cómo abordar la sobrecarga informativa Hay mucho también, en cuanto al, a, la, a la psicología, Claudio En el morbo de cada persona, el morbo también Yo creo que tú como profesional, ¿cómo definiríamos el morbo? Ese, ese encanto por ver tanta cosa, por ver sangre por ver, eh, por ver, por ejemplo, si una persona, no sé, se ha quitado la vida Es que quiero saber por qué eh, Eso es patológico tiene que ver un poco con eh, aspectos quizás masáicos, eh, eh, y la, la curiosidad que me lleva más allá de los límites, porque de repente uno puede podría ser un médico forense. Claro. Solo que ahí tiene título. Claro. <risa> Entonces. Eh, no, pero eh, ahí, ahí se justifica un allá? poco el lado profesional de, de, de la persona, en este caso un forense, un tanatólogo. Pero una persona común y corriente. Que, que venga, por ejemplo, a preguntarle a una persona que, no sé, perdió a su mamá o su papá, en trágicas circunstancias, y le digo, oye, ¿cómo, ¿Y, y, y por, ¿y cómo fue? ¿Y, y, y, y sufrió mucho, y pasa. Sí, descriterio, eh, eh, pocotino, eh, eh, querer manejar información también es otra cosa importante. Hay gente que quiere tener esa horrible primicia porque da poder. Y en los medios de comunicación se da, en la familia, en la vecina copuchenta del barrio. Eh, si sabe la cosa escabrosa de la otra vecina que llegó tarde, como de la mañana con no sé quién, eh, lo publico inmediatamente, ahora por WhatsApp o qué sé yo, y, y saco la foto con la cámara que tengo. Eh, es decir, antes se sentaba en una banca afuera de la casa. Y veía todo lo que pasaba en el pasaje La llamada más bisagra, como dice la, William. Misma... la llamada bisagra, si no está, en la puerta está en la <risas> ventana ¿Eh? entonces, Pero la misma persona con medios tecnológicos Porque eh, en esa medida también siento un poder Si no tengo poder de, de convencimiento eh, Uso todos esos recursos para sentir que tengo la primicia Que la gente me escucha Que eh, puedo también eh, manejar la vida de otros Que puedo... Eh, entonces, de repente pensamos que eso pasa a nivel de medio de comunicación, pero pasa en, en los vecinos, pasa en, en la familia, pasa en uno mismo. Eh, ¿Pero por qué? Lo que seas tú. Eh, ¿Será patológico? ¿Será que tengo una baja autoestima? ¿Será que no puedo brillar por otra cosa? O sea, Alguien brilla vale. por ser sensato. Entonces, como es sensato, eh, el tipo habla poco, pero cuando habla dice dos o tres cosas que son maravillosas, la gente queda con la boca abierta. Y yo he tratado de decir un montón de cosas y nadie me toma en cuenta. Entonces, ¿con qué chiste aparezco para poder ganar claro. audiencia? Para que claro, claro, claro Es increíble. Que sí. Claro que sí. Oye, Claudio, eh, mira, eh, me dicen por acá, a ver, eh, a ver, eh, me dicen por acá. A ver, espérame. Todo es con el criterio que se educa a los niños, ¿eh? me dice un auditor desde de, de Iquique. Mira, me dice, por ejemplo, en cuanto a lo informativo, aquí vamos a proyectar el mensaje a través de la... Eh, línea, perdón, del WhatsApp de la radio Dice Todo es con el criterio con el que educas a los niños Mi nieta de seis años no teme a los temblores, por ejemplo Sabe al jugar eh, Sabe que al jugar es sin tocarse Hay que, eh, que tienen que usar tres mascarillas El alcohol gel en su mochila eh, Y fuera las noticias que ella no comprende Así de simple, le la administran también, claro, para una chicoca tan tan, eh, tan menor de edad, tan chiquitita, eh, es como mostrarle las noticias, eh, también es como... Yo, yo diría que la... ¿Qué edad es buena para empezar a ver noticias, oye, Claudio, para los niños, principalmente? Yo creo que los niños eh, son curiosos y desde chiquititos ya están viendo noticias. Eh, mm. Lo que decía esta persona, este amigo de Iquique, es como uno y canaliza las noticias de acuerdo a la edad y que no estén viendo la noticia de la noche en televisión, que no estén viendo porque el niño todo lo va a malinterpretar, se va a asustar va a sentir que todo lo que pasa ahí le pasa a él, y le pasa a su mamá y a su papá y le pasa a su abuelita y, y las muertes están allá, son sus muertes porque no tiene esa capacidad de poder separar entre lo que sucede fuera con lo que sucede dentro y por eso quizás los niños eh, hay que ir notificando eh, lo que va sucediendo, va a saber muchas cosas igual, si no es por la tradición, es por la familia, es por el comentario. Entonces, ¿cómo eh, explicarle lo que sí sucede, pero en un lenguaje muy, muy simple, que diga si sí, hay una persona que está enferma o, o, o falleció, se fue al cielo, según la creencia, según cómo uno lo voy a decir? Eh, pero siempre dando tranquilidad y, y haciendo que el niño sienta que. Eh, pese a que pueden pasar cosas en el espacio seguro que son familiares claro, claro sintiendo esa seguridad el niño puede entender que pueden pasar cosas complejas pero que tengo esa red que es muy muy segura que son mi familia uh -huh. sea quien sea la familia claro que sí eh, pero eso es lo que sea este auditor acá eh, o televidente que uh -huh. eh, él lo puede hacer pero no mucha gente lo hace porque antes era la televisión, la nana, que dejaban a los niños con la televisión, claro. ahora trabajamos con el celular, con, porque hay mil cosas que hacer y, y mientras el niño esté entretenido, y el niño se va a meter en lo que él considera correcto, en, en, en lo que le llama la atención, en los colores, la música, el ruido, pero se mete en otros programas entre medio que se van cargando y al final el niño termina viendo mil cosas que no debiera haber. Claro que sí. Por lo menos ante la televisión, aunque la criticamos mucho cuando eh, en tiempos anteriores, pero eran los dos o tres canales que había, no, no estaba el canal de claro, Exactamente, no estaba el cable <risas> antiguo, como, como actualmente pasa. Oye Claudio, antes de despedirnos y agradecerte desde ya la, la conversación a esta hora de la madrugada por habernos esperado con todas las noticias del momento, eh, cuéntanos dónde te podemos ubicar. Aquí ya yo tengo en pantalla a través de eh, Bio, Bio TV. La página de Medi... ¿Cuánto es cuánto, el eh, Doctoralia. Doctoralia, ahí está. Que no me sonaba. Doctoralia, doctoralia sí. ahí lo tengo. Sí. Entonces, escriben Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, psicólogo, y ahí aparece mi foto. O oh, Claudio Cornejo, doctoralia, y, y aparece esa, esa página. Y pueden pedir la hora, pedir la hora, súper importante. Sí. Pueden pedir la hora por acá. Todo, todo, pero Esencial, maravilloso. Esencial online, sí. Mándame mensaje, cualquier cosa. Bien. Oye, eh, Claudio, agradecerte muchísimo el contacto en esta madrugada, te queremos mucho, y que tengas un buen fin de semana, y ahí estamos en contacto en cualquier instante, pues, ¿ah? ¿eh? Listo, ahí estamos para conversar cuando quieran, y saludo a, a William, al auditores y a ti. Un gusto conversar contigo, Gonzalo, como siempre. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo, cuídate. Chau, chau. Listo, que estemos bien. Chao, Nosotros eh, nos vamos al corte. A las 3 tenemos el informador. Luego vamos a estar revisando información internacional. Tenemos mucho que contarles todavía a través del, eh, what, eh, a través del trasnoche de BioBio. Bio. Y a través del WhatsApp, antes de irnos al corte, eh, nos llegaron imágenes eh, de esta eh, rotura de matriz eh, que dejó sin agua a varios vecinos eh, de la comuna del Bosque. Vamos a precisamente eh, ver las imágenes a través de. Bio Bio TV, se las vamos a relatar. Ahí, en calle Diego W. Urrutia con calle Capitán Ábalos, a la altura del eh, paradero 34 de la Gran Avenida, en la comuna del Bosque. Miren, ahí se ve impresionante cómo sale la, el agua, ¿no? Eh, no de una manera tan, digámoslo, portentosa, pero sí en gran cantidad. Y va escurriendo por calle. Eh, Capitán Ábalos. Eh, eso, claro, quizás eh, vamos a ver si fue o no, productor Temblor, pero eh, aquí el, nuestro auditor, el amo, que nos mandó este video, eh, nos muestra el agua que escurre por la calle y entra ahora a su casa y nos muestra que la llave, por ejemplo, del lavaplatos, simplemente no tiene agua. Se cortó completamente el agua ahí. Así que vamos a hacer el, el llamado a la empresa sanitaria Aguas Andinas para que se apersonen ahí en, en W Rutia, Diego W Rutia con Capitán Avalos en la comuna de El Bosque. Con esto nos vamos al corte, siga con nosotros ¿sá? y síganos mandando su fotografía y todo lo que ustedes desee a través del WhatsApp de Biobio, Bio, que es el más...